es el poder de darnos lo que nos fue negado. El poder de darnos lo que nos fue negado. Bien interesante, acabamos de iniciar marzo, tercer mes del año, desde 2021. Desde 2021 un poco incierto y un poco movido en cuanto a demasiadas cosas que están sucediendo en este momento. Iniciamos el mes de la mujer. Y en esta conmemoración y honrar eh, a la mujer y a nuestra energía femenina, independientemente de si eres hombre, mujer o no binario, independientemente del de género o el no género al que te identifiques, una de las cosas también que son importantes hablar es que, bueno, desde la semana pasada empecé a hablar ya de esto un poco de cómo empezar a hablar de la energía femenina y la energía masculina en complementariedad. Y hoy vamos a empezar también a hablar desde otros aspectos espirituales que tienen que ver con la feminidad. Y el poder de darnos lo que nos fue negado es justo una energía femenina que tiene que ver con la astrología. Una de las cosas que me pareció bien interesante mientras desarrollaba este tema era como, Creo que es la primera vez que voy a hablar de astrología. Para aquellos que no lo saben, una de las cosas a las que me dedico es astrología. Eh, y seguramente, no seguramente, más bien voy a estar hablando de astrología más seguido. Y a, antes de que finalice el año, vamos a tener un live de justo la perspectiva desde el, y desde el lugar en donde yo trabajo la astrología. Spoiler alert. Más bien trailer, ¿no? Entonces, ahora sí. Hoy, ¿de qué quiero hablarte? De Lilith. De Lilith, que es un punto astrológico que también es llamado Luna Negra, ¿OK? Es un punto astrológico. Es el punto virtual. ¿A qué me refiero? Que es, eh, que es artificial, vaya, no existe en algún punto astronómico, sino que es un punto virtual en la órbita alrededor de la Tierra que marca justo este punto más lejano. Imagínate que el, la, Luna se, la Tierra se encuentra aquí y la Luna llega, recuerda que las órbitas no son circulares, sino son como elípticas. Entonces, imagínate en este punto en donde llega a el punto más lejano del de planeta Tierra. En este punto se llama apogeo, cuando la Luna está en apogeo. Y este punto virtual que justo está en medio, este punto ciego entre... La Tierra y la Luna se llama Lilith. Espero que haya quedado más o menos claro. Entonces, eh, dato cultural, que ya más adelante hablaré de esto, nada más quiero decirte que la astrología está basada desde una visión geocéntrica. Eh, lo que hace la astrología es interpretar de qué forma eh, emocional, mental, y pudiéramos llamarlo psicológicamente, pudiéramos llamarlo porque no me quiero meter en este tema de no, no es psicología. Claramente no es psicología. Entonces, eh, estoy hablando de ese punto mental, emocional. Eh, la astrología lo que hace es ver cómo estos puntos matemáticos, cómo estos eh, cuerpos celestes, impactan eh, directamente a nosotros como humanidad. Y en el micro, pues a nosotros como persona. Entonces, Sí o sí miramos la astrología desde una mirada geocéntrica y no desde una mirada heliocéntrica, que es donde está el sol. Cierro paréntesis contextual. Ya te dije un poco de qué va la astrología. Entonces, la astrología va mucho, mucho, mucho más allá de tu horóscopo, es decir, de tu signo solar. Eh, así como yo soy Capricornio o alguien es Aries o alguien es Géminis, hay muchos más factores de los que podemos entender nuestra vida y conocer nuestros procesos tanto evolutivos como de sanación a lo largo de nuestra vida. Y uno de los puntos más importantes de, bueno, a mí que me encanta trabajar con la sombra y con esta parte oculta, inconsciente de nuestra vida, sí o sí tenemos que hablar de Lilith. Este Lilith, que es la luna negra, ya te dije de dónde viene, eh, astrológicamente hablando. Eh... Y otro paréntesis contextual, porque yo no he hablado nada de astrología y a lo mejor y no estás nada familiarizado o familiarizada con lo que estoy hablando. No tenemos un signo como nos, nos podemos creer, tal vez, eh, como el signo solar, sino que en realidad tenemos tres signos, tres, tres signos, el signo solar, que es el, el que conoces, signo lunar y el signo ascendente. Sin embargo, el signo, además de estos tres signos, en realidad somos los 12 signos. Entender, entender nuestra carta natal, entender nuestra carta astral, entender la astrología desde una mirada de completud y totalidad como seres humanos nos pueden llevar a puntos de conocernos, reconocernos, eh, reafirmarnos con estos puntos que tal vez no hemos querido aceptar o lo pasamos tan al inconsciente, tan desapercibidos, que igual y no los tomamos tan en serio. Y uno de esos puntos, regreso a Lilith. ¿OK? Entonces, ya te dije un poco, cierro paréntesis contextual. Entonces, la luna negra, a diferencia de nuestro signo lunar, el signo lunar representa esta parte de eh, la forma en cómo nos vinculamos con las personas, la forma en cómo, interactuamos con las personas y la forma en cuál es nuestra necesidad emocional, ¿ok? Tiene que ver con nuestro mundo interior, tiene que ver con la forma en cómo expresamos nuestras emociones, las formas en cómo gestionamos nuestras emociones totalmente, es nuestra emocionalidad, ¿ok? Entonces, la, esta es la luna, nuestro signo lunar. No, la Lilith no, no representa a quien siente, piensa y actúa, signo lunar, espero que me estés cachando, eh, sino que es este aspecto, okay, Lilith va para la luna negra, es este aspecto de la conciencia que eh, es increíblemente agudo, okay, increíblemente agudo, que observa, esta es una mirada budista, okay, me gusta mirarlo desde ese lugar, que observa objetivamente el sentimiento, el pensamiento y la acción. ¿Qué quise decir? Que representa una fuente de sabiduría cósmica absoluta, mediante la cual puedes como saber de inmediato algo sin necesidad de haberlo comprendido, haberlo sabido. ¿Sabes? Es algo que sabes dentro de ti, como dentro de tus tripas, dentro de tu instinto y que no necesariamente comprendes o lo tienes totalmente exteriorizado, ¿sabes? No, no lo tienes totalmente consciente. Es la conciencia independiente de cualquier condicionamiento. Rechaza todas las expectativas de la sociedad. ¿Ok? ¿Recuerdas un poco? Eh, bueno, y si no, vamos a hablar un poco de Lilith. En cuanto a la mitología, no quiero ofender a nadie. Entonces, y, eh, le quiero llamar mitología... Sin ofender a las personas que creen en el Sohar, porque de ahí proviene, del Sohar, este libro cabalístico. Ok. Eh, recordemos que la astrología se basa mucho en la mitología griega, aunque ha incorporado otros, otro tipo de mitologías, como lo es Lilith, que Lilith justo nada tiene que ver con la astrología griega, aunque sí representa desde esta parte del sojar, el eh, desde el libro cabalista, ¿ok? Eh, existen muchos, o sea, puedo hablarte aquí de Lilith, mira, lo que quieras. Eh, es increíble, Lilith. Eh, entonces, dicho esto, Lilith se habla en, esta, en este mito, en este, sí, en este mito, se dice que que Lilith fue la primera mujer de Adán. De hecho, fue creada desde la arcilla, ¿ok? de arcilla, justo, si mal no recuerdo, cómo lo fue Adán. Es decir, como dos seres independientes. Eh, Lilith no quería ser sometida sexualmente por Adán. Ella quería estar arriba, no quería estar abajo, no quería eh, tener hijos, no quería parir. Y ella misma nombra, dice el nombre prohibido de Dios. Y es decir, como... En este punto lo que ella dice alza la mano y dijo, rechazo el paraíso, rechazo el Edén y yo quiero vivir como yo quiero vivir. Y en ese momento agarra, bueno no tenía nada, ¿verdad? En ese momento se va de, de porque iba a decir agarra sus cosas, en ese momento se va de, del paraíso y entonces Eva es creada con la costilla de Adán para generar esta dependencia, esta sumisión que en primera instancia eh, Lilith no quiso tener. ¿Te hace match? Entonces, por eso me refiero a lo que significa astrológicamente. Tomamos esta mitología y la reflejamos como una gran metáfora en nuestra vida. La mitología, eh, si sabes mucho, bueno, más bien, si tienes conocimiento de la mitología, Puedes entender un poco hacia dónde va cada planeta, Marte, Venus, Plutón, Quirón, etcétera. Y también podemos entender de dónde provienen ciertas constelaciones, Capricornio, o sea, signos, Capricornio, Sagitario, Piscis, Acuario, etcétera. ¿OK? Entonces, estamos hablando de Lilith y de darnos lo que nos fue negado. Te, ahora ya puedes entender de dónde va, hacia dónde va. Lilith alzó la mano y dijo, yo no quiero esto. Yo no quiero jugar estas reglas. Y entonces la única manera de no jugar las reglas fue alzando la mano y diciendo, me voy de aquí. Entonces, al momento de alzar la mano, bueno, más bien de decir el nombre prohibido de Dios o ese nombre que no se debía haber dicho, en ese momento es, total, es eh, exiliada, es eh, desterrada, perdón, esa es la palabra, desterrada de, de, de este aspecto del paraíso. Y desde ahora sí, como te decía, desde una mirada budista, representa esta sabiduría cósmica absoluta mediante las cosas. Puedes saberlas que están dentro de ti, que no necesariamente las comprendes. Y es una conciencia totalmente independiente de cualquier condicionamiento y que rechaza las expectativas de la sociedad. Seas hombre, seas mujer, todos tenemos Lilith en nuestra carta natal. Y entender... ¿En dónde se encuentra nuestra carta natal? Es ahí en donde podemos entender cómo impacta directamente esta sabiduría cósmica en mi vida, en la forma en cómo me relaciono, en la forma en cómo me muestro. Y, sobre todo, esa parte de mí que rechaza totalmente ese condicionamiento específico de la sociedad y de esta matrix. ¿OK? ¿Cómo puedes sacar eh, tu carta natal? Existen muchas apps que ya cada vez son más intuitivas y mucho más eh, amigables para cualquier persona que esté iniciando o incursionando en la astrología. Y también hay muchos otros sitios web, que muchos de ellos están en inglés. Y si tú no eres eh, bilingüe o de plano el inglés te da pereza, te recomiendo eh, este sitio web www.carta-natal.es carta-medionatal.es. Ahí puedes poner tu fecha, tu lugar y tu hora de nacimiento. Es importante entender esto porque es importante entender la altitud, la latitud, eh, la fecha específica y la hora específica para entender en dónde se encuentra eso. Una vez que pones eso en carta-medionatal.es. Te vas hasta abajo en donde dice opciones. Hay una pestaña que dice planetas natales y le haces clic a la casilla Lilith y le pones aceptar y te aparece en donde te encuentra Lilith. OK. Si quieres volver a repetirlo, puedes volver a ver el video y sigues las instrucciones. Pero ahí vas a poder entender en dónde se encuentra tu carta natal. Y si ya la tienes, pues, este es un gran momento para explorar aún más en dónde se encuentra tu carta natal. OK. Entonces, Dicho esto y hablándote un poco de la mitología de Lilith desde este lugar, siempre es importante o a mí me gusta eh, explorar a Lilith desde dos perspectivas. La primera es la que destaca estos rasgos negativos y destructivos. En astrología y para aquellas personas que ya han estado conmigo en programas de astrología cotidiana y en todos los programas que he hecho de astrología, o sea, cursos y talleres de astrología, siempre, siempre hablo de la alta y la baja frecuencia. Y no es que estemos en alta o en baja frecuencia, sino lo que quiero decir es que cuando estamos en una baja frecuencia, más bien es que no le hemos incorporado o rechazamos esa energía innata en nuestra vida. Y la alta frecuencia es cuando la aceptamos incondicionalmente, trabajamos con ella y la usamos a nuestro favor, en donde se encuentra. Entonces, dicho esto, para ver a Lilith necesitamos mirarla desde dos perspectivas, ¿ok? La primera es. En este lado patriarcal, no me voy a meter en, en, en temas de aquí de debates eh, sociales, lo que quiero decir es esta mirada patriarcal, perdón, en la baja frecuencia, en donde están estos rasgos negativos y destructivos. Rechaza tanto la realidad y rechaza tanto la sociedad y el condicionamiento que llega un punto en donde se vuelve destructiva. Es una energía totalmente destructiva y es una energía negativa negativa que se refleja en nuestra vida. Y digamos que cada persona que toque ese botón, agárrense, porque siempre va a terminar estallando. Y por el otro lado, la matriarcal, es decir, desde una alta frecuencia, destaca estos rasgos bien poderosos y el instinto femenino primitivo. Y me refiero a primitivo, a innato, a silvestre, a libre. ¿OK? Entonces, es importante entender desde qué lugar miras a Lilith. Desde la baja frecuencia, patriarcal, negativa, destructiva, alta frecuencia, matriarcal, poder, instinto, libertad. ¿OK? Listo. Entonces, una vez que tienes que, que entiendes desde este lugar, porque muchas veces he estado en varios grupos de Facebook en, en astrología y algunos autores también hablan como Lilith, como lo peor que te puede pasar, pero todos lo tenemos. Y desde el lugar en donde yo trabajo, astrología evolutiva, que ya en dos, tres semanas estaré hablando contigo de eso. Dos semanas, si mal no recuerdo. Eh, yo trabajo con este lugar de que nosotros somos dueños y líderes de nuestra vida y desde este lugar podemos crecer, evolucionar y seguir creciendo y usar esta energía a nuestro favor. No todo es una sentencia de vida. Si bien son grandes guías y si bien son grandes espacios de conciencia y reconocimiento de dónde venimos, también es un gran espacio de potencialidad en donde decimos, OK, ¿hacia dónde vamos con esto? ¿OK? Entonces, ya te dije cómo encontrar a Lilith en la carta natal, ya te dije un poco de dónde viene con la mitología y un poco, y un poco también de cómo podemos empezar a interpretarla en nuestra vida y, sobre todo, en la que, que, cuál es su energía y cómo impacta en tu carta natal. La carta natal es una configuración de, de tú, eh, al momento de nacer, y esta configuración astral, yo le llamo atlas astrales como un mapa de vida. Y en este atlas de vida puedes empezar a observar cuáles son los procesos que tú has de vivir a lo largo de tu vida. ¿OK? Nuevamente, no como una sentencia de vida, sino desde un lugar para de conexión. Entonces... Me puedo llevar aquí toda la vida, o por lo menos todo, eh, todo lo que resta del día, explicándote cómo se refleja en cada uno de los signos. Quiero hablarte solo de cuatro puntos específicos el día de hoy. El primero es que, ¿en dónde se encuentra en casa? En astrología le llamamos domicilio. ¿En dónde se encuentra en casa cuando Lilith se encuentra en Capricornio? ¿Ok? Capricornio, el signo del poder, el signo de eh, la autoridad el signo de la estructura, el compromiso y el trabajo duro. Cuando Lilith se encuentra en Capricornio, que está en casa, está en domicilio, ella está en una posición de poder en la sociedad, jugando en términos iguales con sus líderes y siempre los ve como pares a la autoridad. Se siente totalmente en firmeza, en comodidad y en Total seguridad de sí misma. Ahora, por otro lado, en donde se siente en exilio, así se le llama cuando se siente en un espacio totalmente alejado de lo conocido o de lo, de lo cómodo, más bien, de lo cómodo, está en cáncer, que es el signo opuesto de Capricornio. Eh, cáncer se siente en su exilio porque cáncer es el signo de lo acogedor, de la papacho, de la contención, de lo familiar, de casa. Y recuerden, Lilith lo que menos quiere es una casa y lo que menos quiere es este espacio de familia y de ser familiar. Entonces, no se siente cómoda con la calidez de cáncer y no se siente cómoda en esta, eh, en esta parte agradable de tener un nido. Porque Lilith lo que menos quiere es tener o ser madre y querer cuidar a los demás, que es algo muy canceriano. Entonces... Ya te dije el domicilio y ya te dije el exilio. ¿En dónde se encuentra exaltada Lilith? Es decir, así se encuentra como si hubiera tomado tres bebidas energéticas y está con todo si se encuentra en Escorpio. Porque Escorpio es el signo más intenso, más pasional del inconsciente, de los deseos ocultos e inconfesables. Este es Escorpio. Y entonces... En ese punto, cuando se encuentra en escorpio, podemos decir que la fuerza es bastante fuerte en ella. En Lilith está exaltada, como te dije, tiene, está la N potencia, se tomó tres bebidas energéticas, está con todo, ¿OK? Como te dije, es el signo de la profundidad, de la autotransformación y de la alquimia. Son puntos que Lilith ama y le encantan. Está dispuesta a ver lo que no siempre es agradable y transformarlo. Sin embargo, en una baja frecuencia hay que tener en cuenta que puede ser demasiado destructiva o es vivir tan intensamente y radical en sus cambios. Y por otro lado, en caída, es decir, como si se hubiera tomado tres pastillas, bueno, dos pastillas para dormir, ya sabes, así de aquí no me siento cómoda, es en Tauro. Tauro es el signo de la tranquilidad, de la paz, de la serenidad, de la estabilidad, de una vida segura y monotonía, obviamente, porque es un signo de tierra, Tauro, que es el signo opuesto de escorpio. Y ahí es un espacio en donde Lilith no se siente nada cómoda. Independientemente de todos estos datos, en la casa astrológica en la que se encuentre, cada casa astrológica del 1 al 12 en números arábicos, a veces a números romanos, eh, nos dice ámbitos en nuestra vida, y también el signo en el que se encuentre, habla de cómo impacta Lilith en tu vida, ¿OK? Y esto habla mucho de los atributos y aspectos personales de tu vida. Quiero regalarte esto, que es, ¿qué sucedería si tú te adueñas de aquello que sabes muy dentro de ti en tus entrañas, aunque no necesariamente lo comprendas? ¿Qué sucedería si te adueñas de aquello que sabes muy dentro de ti, aunque no lo comprendas? ¿Qué otro tú, qué otra persona, qué otro yo en, tu, en ti quiere salir a la superficie pero no le estás dando el permiso? Está esperando a que le digas, faz, ¿qué otro tú quiere salir a la superficie y solo falta tu permiso? ¿Qué pasaría si el qué dirán no fueran un tema al momento de que tú te definas? ¿Qué pasaría si el que dirán no fuera un tema al momento de definirte? Y por última pregunta, ¿en quién te convertirías si te sintieras con el poder y la fuerza de que a cada paso que das te sientas en seguridad, en congruencia y firmeza con quien realmente eres? ¿En quién te convertirías si te sintieras con el poder y la fuerza de que a cada paso que das, te sientas en seguridad, congruencia y firmeza con quien realmente eres. Espero que todo esto haya resonado en ti y espero que una semillita en ti haya quedado para conectar desde este lugar de astrología y darte cuenta que la astrología es más allá de predecir qué has de hacer, sino un espacio también de autoconocimiento y de reconocimiento un espacio para mirarte desde un lugar diferente en conexión con todo el universo y en conexión con todo y decirte que sí, somos parte de todo y somos parte de este espacio. Y si te resonó, Lilith, y esto de proveerte aquello que no te fue dado, aquello que rechazas del condicionamiento de la sociedad, quiero invitarte a mi taller Antes que Eva, soy Lilith. Antes que Eva, soy Lilith. Este sábado 6 de marzo de 10 a 12 horas, horario en el centro de México. Van a ser sesiones en vivo y también van a estar grabadas si por alguna razón te pierdes de alguna parte. Y durante dos sábados, el sábado 6 y el sábado 13 de marzo, estaremos conectando con nuestra luna negra, la mitología, el impacto astrológico, casa por casa, signo por signo. Y te voy a entregar también en dónde se encuentra en tu carta natal y vamos a ir indagando ese aspecto de tu vida que has de incorporar y si ya lo tienes para fortalecerlo y llegar a un aspecto de conexión con firmeza y congruencia con quién eres y responder esas preguntas que te dije hace rato. Eh, y también te voy a regalar justo cómo se encuentra en tu carta natal. Y lo estaremos indagando personalmente en este taller. Si te interesa, escríbeme un mensaje, un inbox o escríbeme un mensaje directo y ahí puedes encontrarlo. Nos vemos la siguiente semana para hablar con una gran, gran, gran, gran amiga, Tania Velázquez, sobre el poder de una mujer presente. Vamos a seguir desde esta mirada de feminidad divina, desde esta conexión de divinidad femenina, independientemente del género con el que estés, con el sexo en el que, en el que es, o sea, tu sexo, pues, en el género o el no género en el que te identifiques, entonces vamos a estar trabajando este mes con la energía y la divinidad femenina. Ya hablamos la semana pasada con la, la suma o la complementariedad de la energía masculina y femenina. Hoy hablamos de esta energía Lilith como una gran, gran energía y fuerza femenina. Y la próxima semana con Tania Velázquez estaremos hablando de mindfulness y femenidad, el poder de una mujer presente. Si este mensaje resonó, sígueme, invita a quien pueda servirle y comparte este video. Y si estás en, en YouTube, suena la campana para que te lleguen todas las notificaciones cuando suba un video y puedes ver los demás videos en la lista de reproducción en YouTube en Poderes. Y si lo estás viendo en Facebook, en la serie Poderes. Soy Osvaldo Casares y esto es Poderes. Nos vemos la siguiente semana.